Thank you. cuántos años ha pasado y todavía no hemos llegado a entender toda la trascendencia de este gran genio de la humanidad. Entonces, cuando tú intentas transmitir que una mujer es poderosa cuando está de parto, que un hijo tiene esa sabiduría orgánica para poder nacer, que un padre es capaz de acompañar en ese parto, cuando tú lo intentas te dicen, es imposible, o sea, siempre hay una negación. Cuando eh, la autora del documental de Partos Orgásmicos lo presentó cuando empezó a salir en prensa eh, era muy interesante leer los comentarios de las personas que lo veían había una reacción de rabia de enfado y de negación estaban viendo unas imágenes en las que una mujer estaba pariendo con un orgasmo y en vez de decir eh, cómo puede ser esto tengo curiosidad cuéntame cómo esta mujer se ha preparado era eso es mentira eso la negación entonces, claro, cuando eres profesora y no puedes extenderte mucho, ten en cuenta que esos temas no se contemplan en el currículum. No te metas en estos ríos. Es un indicador muy claro de la, de la salud de una sociedad estudiar los currículos académicos. Es lo que se quiere reconducir al grupo y que no se, no se dé mucho mal. Te voy a saber un libro de texto y te van a presentar eh, pues el parto como un problema, casi como una enfermedad, eh, en buenas páginas de las enfermedades de transmisión sexual, para que vayas teniendo mucho miedo, y, eh, y que no el placer no existe. Yo dije un día a los chavales, oye, el que me encuentre la palabra placer en algún libro de esto, tendrá un premio y lo celebraremos. No está. La fisiología del placer se desconoce, cuando es la más interesante. ¿Por qué? Porque, oye, porque el útero no va a ser capaz de concebir y de eh, gestar y de parir desde el placer. ¿Cómo puedes entender que haya dolor si el movimiento del parto durante la hidratación es el mismo que el del orgasmo cuando lo han estudiado con el Entonces, a la vista de que una mujer puede llegar a tener un orgasmo, y son muchas las que lo pueden llegar a tener, pero se lleva en silencio porque a ver qué va a ser eso... Pues entonces la pregunta natural es de esto, ¿cómo es posible? Te quedas con, con ese asombro, ¿cómo puede ser esto? No? Y resulta que hubo reacciones de rechazo y de ataque, eh, pero con esa mmm, rabia que en esos comentarios que la gente que suele contestar ahí se destapa todo su subconsciente con toda esa información de lo más contaminada. Cuando la pregunta es, ¿cómo es posible que esta mujer... Y esas otras que han tenido esas dilataciones que en algún momento no es que estén durante todo el parto así, pues ¿qué vida lleva, no? ¿Qué come? ¿Qué piensa? ¿Cómo ama? ¿Qué, qué hace esa, esa mujer? Pues sí, naturalmente hay detrás un, un útero y un alma que no es espástica, que es lo que ya decía Reis en el año 56, decía durante siglos la mayoría de los úteros han sido espásticos y por eso los nacimientos han sido dolorosos, fijaros qué intuición, un útero espástico es esto, un útero contraído si estamos así, un rato con el puño apretado, entendemos lo que es un útero espástico, toda una puñetera vida con reglas dolorosas, con anorgasmia, con problemas de... el útero, ¿eh? cuando está así, cuando es capaz de moverse como el pez en, en el agua, cuando está suelto ese útero es capaz de trabajar a lo largo del parto de esa manera más fácil que todas las mujeres tienen que llegar a esos órganos, pues probablemente no, pero desde luego del dolor y la, de, del garrampazo que pueden describir algunas mujeres de, durante su parto, a lo que pueden describir otras, que esa es la gran pregunta ¿qué es lo que hace que unas mujeres vivan unos partos placenteros eh, dichosos, saludables y otras horrorosos? Vamos a analizar el ambiente desde el ambiente de la sala, el ambiente de las personas que acompañan y su propio ambiente dentro de sí misma, ¿no? y entonces nos da la clave ¿no? No, perdona, ¿por qué el, útero está así? el útero está contraído porque desde que somos niñas y estamos creciendo en una influencia la información que nos rodea es la negación del placer la, ¿La sexualidad es cuando... está reprimida además del mantra del parirás con dolor pero la sexualidad la tenemos reprimida entonces esa sexualidad reprimida hace que nuestra pelvis de cintura para abajo fijaros que incluso cuando nos referimos a nuestros genitales hablamos los bajos como algo que está ahí en una oscuridad como que no es nombrable ¿no? de alguna manera la información que hemos recibido a través de nuestras ancestras nuestras madres nuestras abuelas es que es territorio prohibido ¿eh? que no tiene que expresarse porque si no, los niños expresan su sexualidad de una manera saludable, pero enseguida viene al adulto y le dice, le reconduce esto sí y esto no. Entonces, el útero contraído, el útero contraído es un alma también contraída, es un alma no expresada. De hecho, se hizo un estudio en Suecia muy interesante, porque se vio que no tenían los mismos receptores, las células uterinas de unas mujeres que otras. Es decir, un receptor es como puertas que reciben información, ¿no? Receptores a la oxitocina. Entonces, aquellas mujeres que reflejaban una vida sexual más gozosa, más... Eh, diríamos eh, satisfactoria tenían más receptores un útero entrenado es un útero que tiene muchos orgasmos de alguna manera es un útero expansivo que no está contraído ¿vale? ahí entraría también el agua y entre todo lo que hemos estado viendo entonces eh, en ese estudio quedaba claro mujeres que eh, hablaban de mm, relaciones sexuales satisfactorias frecuentes su útero tenía más receptores estaba más abierto con menos oxitocina se iba a reaccionar más. Y había otros úteros, y madres que habían lactado, porque cada vez que se amamanta se libera también oxitocina y hay un entrenamiento y un movimiento también uterino. Entonces, al final está claro, la represión ¿eh? Eh, claro, la bloquea el, el, el útero. Y ese útero bloqueado, pues va a hacer peor el trabajo del parto. Varillas, Esto Casilda Rodrigaña ¿no? nos lo cuenta y es lo que viene a continuación. Está muy bien la pregunta que has hecho, ¿cómo recuperar el útero? Entonces, fijaros que la simbología del Neolítico marca el útero, o sea, eh, el, el símbolo que eligen es el del pez, que es el del movimiento. ¿Eh? el movimiento, también con la mucosidad del buco cervical. las del neolítico, las mujeres del neolítico no tenían eh, la tecnología que tenemos hoy y sin embargo de manera intuitiva porque al útero se puede llegar por muchas vías a conocer el útero, pero desde luego ellas de manera intuitiva captaban ese movimiento del útero, que nosotras nos va costando, ¿no? No ves la cantidad de talleres que hay para que se vaya cada mujer conectando con su propio útero, pero la información que hemos ido recibiendo a lo largo de los años sobre todo las que somos ya más mayores, ha sido siempre represiva, la negación del placer ¿no? hay un trabajo muy bueno que ya tiene historia, que hizo Ramón Serrano Vicens que eh, estudió la sexualidad femenina, os estoy hablando de los años 60, 50, 60 entonces como médico de confianza llegó a entrevistar a muchas mujeres que hablaban de su sexualidad, cómo vivían su sexualidad ya Serrano Vicens reflejaba, eh, había tenido casos de mujeres que habían tenido partos orgásmicos y eh, Merelo Barberá eh, para hacer justicia a, a Serrano Vicens porque su estudio fue el único estudio que hubo de la sexualidad femenina en aquellos años y probablemente no se haya vuelto a repetir con estas características, con esta calidad de que le abrieran eh, diríamos su intimidad a tantas mujeres en aquella época en aquella época. Entonces, Merelo Barberá, eh, por hacer justicia a Serrano Vicens, pues, eh, escribió su libro Parirás con placer. Era un sexólogo que incluso él relata eh, que acudió a un congreso en París y también habló de estas mujeres que podían llegar a tener orgasmo y saber lo que le ocurrió. Nadie escuchó lo que dijo. No tuvo respuesta. A esa cosa de que cuando llevas son algo muy nuevo y muy rompedor, automáticamente se invisibiliza. Diciendo, está tirado, que nos está hablando aquí, lo vamos a negar. Pero luego... Pues vino Casilda Rodrigañe, porque todo es un continuo. Realmente, Casilda, su trabajo es tan extraordinario que podría ser pues, varios másters en, en las universidades, pero ella es muy generosa, ha investigado a lo largo de muchísimos años y todos sus libros están en su web. ¿eh? Eh, si no la conocéis, bueno, seguro que la conocéis todas, pero mm, uh -huh. creo que leer sus libros y releer sus libros eh, son un verdadero regalo. ¿Qué hace Casilda? En todos esos libros analiza en profundidad qué es lo que ha llevado a la humanidad a, a esos úteros espásticos, es decir, ¿a, ¿a quién le ha convenido que haya ese útero espástico y esa represión de la sexualidad? Y entonces al final decide publicar Pariremos con placer, pues también como homenaje a Merelo Barberá. Entonces, eh, Pariremos con placer es un libro bastante mmm, sencillo de leer, a diferencia de los otros que tiene que una lectura tiene que ser más reposada, más de estudio, y cuenta cómo podemos recuperar el útero. Y dice básicamente, conocer, conocer, conocer también desde el intelecto, pero con el orgasmo se recupera también el útero. Y un cambio de actitud hacia el placer. Sabéis que hay mujeres, yo como he estado tantos años en contacto con madres lactantes, que ese hormigueo de la mama cuando se está comenzando a dar la lactancia, que es... Un despertar de tu cuerpo eh, diferente a, al que tienes cuando hay relaciones sexuales, algunas mujeres lo, lo llevan con, como con una carga, como con culpa, diciendo ¿Pero ¿Cómo me lo puedo yo pasar también No, es que es así, es la pura organicidad. Es la, eh, la, la vida es así, es ese hormigueo de la selva. Entonces, fijaros, esa negación, esa negación del placer es, es sociocultural. Eh, vamos Y yo creo que de alguna manera sigue existiendo también pero no tan marcada como en mi juventud, ¿vale? Visualizar el útero impresiona mucho. Aquí en esta imagen no lo, no lo veis con mucha claridad, pero hay una página web de una mujer inglesa que decidió fotografiar su útero a lo largo de momentos diferentes de su ciclo. Y, ¿sabéis? Tiene una parte didáctica muy interesante, porque eh, el útero no está presente en los libros de texto tampoco. Pero visualizar el útero no es sentir el útero, y no es palpitar con el útero. Porque visualizar... Puede ser también intelectualizar. Es decir, una mujer puede sentir su útero sin haberlo visto nunca. ¿Eh? Y de hecho, hay matronas que oyen el útero. <risa> es decir, que cuando una mujer está en un proceso, en el trabajo de parto y está en la dilatación, según son sus gemidos, sabe ya la dilatación. Pero ¿por qué es bueno echar un vistazo al útero? Porque se ha ocultado. Y si se ha ocultado hay que verlo, y decir, ah, vale, eres así, Voy". Esta foto está, está en sacada esta eh, en esta página de esta ingresa que tuvo esta curiosidad por saber. ¿Pero ¿Cómo está? Esta foto? Ah, ¿Cómo eh, iluminando, iluminando y abriendo, claro, sí, con un con... espejo. Exactamente, para con un espejo para abrir, eh, para sí, que, sí. que se pueda enfocar y visualizar bien. De todas maneras, tuvo esta curiosidad y es, es interesante. Sobre todo, la parte didáctica en el aula, que es donde yo me muevo, que es, bueno, donde me movía, que... estoy jubilada Entonces, eh, por conciliar y reconciliar, fijaros que es un órgano que está invisibilizado, y entonces darle simplemente su espacio, existe, ¿vale? Pero eso no quiere decir, verlo no es tampoco sentir tu útero. Puedes seguir teniendo el útero espástico aunque lo veas, pero ya te da pistas ¿no? de cómo cambia, si hay flujo menstrual, si está el mucus cervical, si se abre, si se cierra, sube, baja. Es decir, que las del neolítico, sin la fotografía, sabían que el útero se movía como un pez en el agua. ¿no? Entonces esa intuición es la que tenemos completamente devastada. O sea, nosotras no podemos... No, la mano al útero mande, donde tengo sí, yo el lotero no jueves ¿dónde, dónde andará, es decir nos falta la conexión eh, la escucha desde nuestro interior, pero también nos falta la, la visión exterior. ¿Cómo podemos ir hacia el parto desconociendo tanto el lugar donde se está gestando nuestra criatura? Es decir, esta es la clave. Esta es una, un collage que preparó Lidia en su blog. Ya os digo que os metéis ahí, vais como a la universidad de la vida intrauterina con todas las eh, fotografías que fue recopilando la obra de Casilda Rodríguez, que están presentes en sus libros y también en su página web podéis encontrar todas estas imágenes eh, que generosamente ella no solo ha dejado sus libros sino también sus eh, fotografías de investigación de muchos años donde vamos a ir repasando un poco qué aparecían estas mujeres del Neolítico cómo reflejaban eh, esa simbología de, del útero fijaros que tenemos aquí el pez eh, representando eh, el útero en muchas cerámicas en muchas vasijas ¿Mm? La rana. El palpitar del corazón de la rana se ve en el exterior del corazón de la rana, pero nuestro útero también palpita. ¿Y si ¿Palpita? Yo no me he enterado que palpite. Palpita. Tenemos que volver a escucharnos. Y lo bonito de todo esto es que hay cada vez más espacios donde se invita a las mujeres a conectar con su útero, con muchas. Colores, por muchas formas diferentes, a mí me parece precioso, porque digo, pues qué bonito, ¿no? Un grupo de mujeres que están haciendo este trabajo. Están pasando cosas muy buenas, y muy positivas. Pero en las aulas todavía eh, se sigue con el eco del adoctrinamiento y de la negación. En las aulas hay que hacer un trabajo, porque además los chavales son muy agradecidos. Este juego de visita, a estas imágenes y elige la que más te guste, ¿sabéis la que elegían? De todas las que elegían las del Neolítico, la rana la rana les parecía más simpático, es decir, de toda esa simbología del neolítico, elige tú cuál qué figura es la que más te gusta. Pues por ejemplo, elegían la rana. Y luego eh, Casilda también habla de que visualizar todas estas eh, representaciones también favorece el, eh, el conectarse con, con el útero. Porque ahí hay pura intuición, ahí hay una, ahí hay una información que se saltan muchas barreras. Es que eh, intentamos entender todo desde el intelecto y es muy torpe, el intelecto es muy lento, pero la intuición que sale de aquí del corazón va directa, porque es una maravilla. Bueno, pues todas estas imágenes, todas esas eh, curvas que indican esas líneas que luego, claro, con la acupuntura y la medicina china, ido entendiendo más pero estas mujeres tenían ya esta eh, intuición, ese reconocimiento alrededor de los pechos, es decir, todas esas espirales, ahora seríamos incapaces de saber trazar un circuito es decir, ¿cómo representas un orgasmo? ¿cómo representamos un orgasmo? pues desde luego metiendo curvas, seguro que sí, ¿verdad? ¿verdad que sí? bueno, pues efectivamente así lo representaban en el, en el neolítico, este sería... Eh, esta es la portada del libro para, para iremos con placer y eh, es como veis una representación con una serie de, de ondas, los pechos también son espirales y es muy interesante porque te vas a estos museos que hay en, en Grecia y te encuentras que, que hay muchísimas formas diferentes, o sea como que hubiera una individualidad en la, en la forma de vivir el orgasmo, igual que tenemos cada uno una letra o tenemos cada uno una forma de la nariz, eso es lo bonito, pero siempre está presente la, la espiral hay una página web que os recomiendo, por supuesto la de Casilda Rodríguez y leer sus libros, es fundamental porque es que si no, no, no, no comprender muchas cosas de por qué la maternidad se ha invisibilizado. Ella da las claves y además cuando conocimos a Casilda mmm, en los grupos de, de madres ya llevábamos unos años eh, ayudándonos entre madres con los grupos de apoyo a la lactancia Intuyendo cosas pero sin saber poner palabras, ¿no? Esa fuerza que te da de ayudarnos unas a otras, qué bonito, ¿y esto por qué? ¿Quién nos lo ha arrebatado? Pero estábamos con esa nebulosa, ¿no? De vamos a ayudarnos, vamos a sacar esto adelante. Eh, conocemos a Casilda, conocemos su primer libro, La represión de la sexualidad y el origen eh, del deseo materno. Y dijimos, esto es, nos puso esas palabras a esa nebulosa que sentíamos las mujeres que nos habíamos lanzado a abrir grupos de ayuda entre madres y nos cuadraba todo ¿no? y cuando nos conocimos personalmente pues fue extraordinario porque era esa, esa gratitud no decir claro es que esto lo hemos sentido es que esto claro y esto que explicas bueno es una obra básica ¿eh? yo creo que para, para trabajar y resulta que en el país vasco hay una persona que ha hecho un trabajo también muy amplio para recuperar toda la sabiduría indígena en Europa, es decir, la titulado así Europa indígena, toda esa simbología que se puede encontrar en el mundo del arte, y también esta persona generosamente muestra en su espacio, pues un trabajo en cuanto a simbología muy muy interesante. ¿Eh? Bueno, ¿cómo es el útero? Fijaros eh, que este esquema tan sencillo del año eh, 1945. Y les preguntaba yo a compañeras, amigas que son médicos, ¿cómo han estudiado el útero? El útero se estudia en la Facultad de Medicina más desde la perspectiva de la patología. El útero no se explica en los libros de texto como se puede explicar el corazón, es decir, eh, está invisibilizado. Estas fibras eh, nos van a dar claves importantes, ¿no? Y se conoce desde hace mucho tiempo que hay unas fibras longitudinales y unas fibras circulares eh, pues que van a ser las que permitan con esa flexibilidad y esa fuerza, porque fijaros que llega un momento que el útero está soportando contra la gravedad y con una apertura, imaginaros, fabricaros una bolsa, ¿eh? meter dentro dos garrafas de 5 litros, es decir, meter 10 kilos y que la bolsa os aguante bien sin que se abra la apertura, pero que luego la apertura se tiene que abrir en su momento y después una buena sistema de abrir y cerrar, ah, y esto es lo que Merelo Barberá eh, y también eh, Serrano Vicens dijeron, claro, esta es la apertura, es la propia sexualidad de la, de la mujer y relacionaron precisamente el orgasmo con, eh, con todo el trabajo de dilatación en el parto pero eso es como un sacrilegio según en qué medio lo digas y dices, pues hay que empezar a trabajarlo porque ya vale, porque es posible, si hay mujeres que pueden ¿Por qué no puede ser para todas? ¿Por qué tiene que ser sufrimiento? ¿Puede haber tramos de dolor? Sí, porque el dolor tiene un papel fisiológico, como vamos a ver ahora. Bueno, pues esta fortaleza del útero, esa sabiduría orgánica que tiene el, el, el útero, es precisamente a todo ese entramado de, de fibras que tiene longitudinales, a lo largo, circulares, y luego también tiene otras intermedias, como no, en espiral que son las que permiten, igual que el tejido elástico de los vaqueros, que tú te puedes decir, oh, qué elástico es, porque tiene un entramado transversal, no solamente la trama y los ordimbre, sino ahí eh, para que pueda extender. Pero desde luego no podemos fabricar útero. Os iba a traer un modelo de útero que no me cabía en la mochila, porque ya lo habéis visto, es este, este de aquí. Este lo empleaba yo en el instituto, sobre todo para que tuvieran en su mano el órgano, para que sintieran que, que, que existe, el útero existe ¿no? como una especie de aguacate, es decir, solamente lo van pasando estas fibras de aquí, ¿veis? Estas serían las longitudinales y estas serían las circulares. Y he preguntado a alguna matrona que si el sistema emplea, no suelen hacer una reproducción en lana para explicar también la, la placenta, pero esa elasticidad que nos permitiera entender el útero no es fácil de reconstruir, no hay tejido fácil. ¿Y qué vamos. no el tamaño pues aproximadamente todo el tamaño de lo que tenemos en nuestro cuerpo es como el puño entonces una mujer grande pues puede tener mejor como sea su puño es como un puño como una forma de, de pera como un, un como un aguacate vale entonces en esa reconstrucción que tengo yo es para tocarlo decir ah yo aquí aquí te has ido gestando no y oh, eh un trabajo para hacer también en el aula, aunque no es vuestro medio que yo he hecho algunos años, no todos he podido, ha sido, antes de empezar toda esta temática, es decir, vamos a dibujar, como, eh, estábamos dentro de, del vientre materno, ¿cómo nos imaginamos? Dentro de, del útero, ¿no? Vamos a estudiar el nuevo hábitat del ser humano y era muy bonito. Guardé todos esos dibujos, pero por respeto a todos ellos, yo no quise ir más allá, porque en el fondo era de una intimidad asombrosa. Algunos estaban un poquito chafados, diríamos, ¿no? Y otros estaban con mucha sonrisa, es decir pero yo tampoco he intentado nunca rascar ni ir más allá por respeto que me merecen los alumnos pero sí que me, me llamó la atención y me llamó la atención de un africano curiosamente que metía muchas espirales es curioso, ¿no? es un campo que está ahí, que es bonito porque si sí lo haces desde el respeto y la privacidad pero bueno, en fin, como veis uno no se puede desligar de su verdadera profesión yo es que cuando me he metido a veces en los hospitales alguna vez que colaboran en algún curso decía, este no es mi medio este, cada uno al final vuelve a su sitio, ¿no? Porque además se trabaja muy bien en, en el aula, porque hay un día y otro día. ¿eh? Bueno, estas fibras son la clave de por qué hay ese dolor insostenible. Es decir, estas fibras longitudinales son las que permiten, como cuando nos ponemos un jersey de cuello alto, ¿eh? pues esas, las que van a permitir que vaya haciendo el trabajo de parto y que vaya haciendo la criatura. Están bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático, que es el que tenemos activado cuando estamos en situaciones placenteras. ¿no? Y las fibras, circulares están, las fibras circulares son las que están teniendo una función muy importante para evitar que la criatura ¿eh? se salga antes de tiempo. Están reteniendo y además se concentran mucho en la parte del cervix, en la parte inferior, ¿vale? Bueno, pues estas fibras están inervadas por el sistema nervioso simpático, que es el que tenemos activados cuando nos cabreamos. Es decir, cuando estamos en una situación de cabreo, de miedo, de tensión, de rabia, pues está activo el simpático. Y el sistema nervioso simpático va a hacer que esas fibras circulares en el trabajo de parto, en vez de seguir haciendo su trabajo y abriéndose y distendiéndose, lo que va a suceder es que se van a convertir en algo completamente rígido que lo podríamos comparar con una milla de madera. Acaba, Es lo típico de que iba bien la dilatación y ha llegado un momento que se ha bloqueado. Es decir, ese miedo, ese frío, esas... Eh, esa falta de intimidad que ha creado ese encogimiento en la madre ha provocado que esas fibras circulares se queden rígidas, contraídas. Dice, nada, no pasa nada que le vamos a poner oxitocina sintética y esto lo apañamos enseguida. ¿Qué pasa con la oxitocina sintética? Esto quiero representar las fibras longitudinales. La citocina sintética, ya va, un cántaro de oxitocina, toma ya. ¿Y qué hace? ¡Va! Y da un tirón. Al dar ese tirón tan fuerte, porque nosotras cuando liberamos oxitocina en un orgasmo o en un trabajo de parto natural, es pulsátil, va poquito a poco, pero cuando cae la oxitocina de golpe, como cántaros, es decir, lo que ocurre es que hay una reacción de estas fibras longitudinales que dan unos tirones y esto está contraído. Ya me dirás, contrae y que te den un golpe, es horroroso. Entonces, ¿qué pasa? La mujer siente mucho dolor. Es verdad cuando una mujer dice que siente dolor, no se lo inventa. Horrible dolor, claro que sí, pero se lo ha provocado circunstancias ambientales. Le han colocado una sustancia que no necesita, está rodeada de personas que le roban eh, su intimidad y no hace bien su trabajo de parto. Cualquier mujer que ha tenido varios partos, que ha tenido a lo mejor en el primero una epidural un gotero de oxitocina luego resulta que puede llegar a tener un parto absolutamente fisiológico y saludable es la misma mujer pero es que ya las condiciones ambientales han cambiado ella también ha hecho un trabajo pero también las condiciones ambientales ayudan ¿eh? son muy determinantes sabéis el, el, el ejemplo que se cuenta alguna vez de una madre que va a dar a su criatura en adopción entonces si va a dar a su criatura en adopción se supone que lo ha reflexionado, pero dice el médico que estaba investigando este tema, ¿hasta qué punto pueden hacer el vínculo? ¿Hasta qué punto puede influir que las condiciones ambientales faciliten que se cree el vínculo? se si vamos a dejar a esta madre en contacto con su bebé, le vamos a decir que la familia de adopción se va a retrasar unos días en llegar y que el mejor lugar donde va a poder estar es en contacto con ella. Efectivamente, esa madre ya no dio a su criatura en adopción. Pero luego cuando hablas con personas que llevan toda una vida en todos estos asuntos, bueno, tan desgraciados y lamentables, cuando se tiene que dar una criatura en adopción, que lo primero que hacen es evitar que haya contacto con la, con la madre biológica. Luego, siempre hemos sabido estas cosas, las vamos apañando un poco, si nos conviene, eso es muy cruel. Es decir, pero fijaros hasta qué punto puede el ambiente facilitar esa conexión de madre-criatura o las que a lo mejor, incluso algunas esto lo contaba Michel Oden, de partos en casa, y no pensar lactar, pero decir si es que para lactar no hay que pensar, hay que abrazar. Entonces cuando abrazo y veo a su criatura, eso fluye. El problema es que tenemos una cabeza muy pesada, yo creo que es el mayor problema de la humanidad, que, que está ocupando y como tienes una figurita de estas que pesa mucho la cabeza y pum, se está cayendo todo el tiempo. ¿eh? Tenemos que dejarla un poquito más de lado, ¿no? Bueno, pues el sistema nervioso simpático es el que provoca ese sufrimiento en las, en las mujeres, y tienen razón, y claro, pues luego dijeron, venga, vamos a inventarnos la epidural y ahí viene todo el lío, ¿no? es diferente el útero de una mujer que vive un parto gozoso y de una mujer que vive un parto traumático... ¿Qué haces musculares? ¿Se bloquean con el miedo? Pues ya lo hemos visto, son los circulares. Los circulares, que además es lo típico, tú como matrona dices, oye, iba también la dilatación, ¿qué ha pasado? Pues a veces puede ser que ha saltado el miedo, a veces que ha entrado más gente, un tacto de más, es decir, pequeñas cosas que han bloqueado esa dinámica. Esto lo conocen muy bien, ¿no? Esto es lo que acabamos de explicar. Entonces la pregunta es, ¿en qué se parece el trabajo de parto a, a los latidos, eh, durante el, el, el orgasmo, pues es que es el mismo, es el mismo movimiento, es el orgasmo. Entonces, Merelo Barberá no iba tan descaminado, cuando en París no le hicieron ni caso, ¿eh? no iba nada descaminado y Casilda le hizo justicia y el vídeo, el documental de esta mujer que estuvo grabando a 11 familias cuando hizo el trabajo de grabar los partos, pues ya nos mostró que sí que es posible, que no es una invención, es decir, que. Y tenemos que tener siempre estos referentes, aceptando que luego nuestra realidad pues, puede aproximarse más o menos. Lo que no podemos hacer es quedarnos ancladas en la queja y en lo mal que se trabaja en los hospitales, porque en algunos se trabaja bien y en algunos se puede tener unos buenos partos. Pero cuando se está gestando, se tiene que trabajar muy en positivo, porque estamos pasando una información, ya sabéis, lo del agua, las células, esas cositas. Aquí están los movimientos del, de la, del útero en el momento del orgasmo. Estamos hablando aquí de un grabado de 1966. Pues a mí me encantaría que en los libros de texto esto estuviera incluido. Y eso fue un poco la intención que llevó a hacer esa vía, Que tiene también su pequeña historia divertida, pero ahora nos vamos a extender. Esta, eh, esta imagen no la vemos con mucho detalle, pero es para una cosa. En el parto hemos fijado mucho la atención en la vulva. Y se nos ha olvidado el rostro y el ser humano. Fijaros que Oden... Yo conozco a Odena hace muchos años, cuando vino a Zaragoza la primera vez, pues igual ha hecho más de veintitantos años, eh, ya no llevaba diapositiva, ya cuestionaba el, el, el no anclarnos, no poner toda la atención a la vulva, ¿no? Y entonces es curioso, porque hay una matrona excelente andaluza, que igual la conocéis, a Blanca Herrera, eh, que me dijo un día, estamos trabajando con las mujeres, la expresión de los rostros, y yo, ¡qué bonito! La expresión de los rostros y le ayer hizo lo mismo cuando se fue a la india y, y acompañaba esos partos de mujeres que tenían los partos súper relajados no tenía ningún ecógrafo no tenía ninguna tecnología observaba el rostro y si las manos estaban o no crispadas él no había visto nunca en las mujeres francesas esa expresión de, del rostro o sea podemos llegar al corazón y la esencia a la sabiduría orgánica sin necesidad de la tecnología aunque la tecnología nos viene muy bien, pero yo creo que, no sé, yo me imagino una humanidad dando un salto muy grande, muy grande, que tendremos que estudiar mucho menos, porque nos vamos a enterar de todo, ¡pum! como automáticamente, pero no sé si lo llegaremos a ver, pero la intuyo, me la imagino, me la imagino porque, claro, la expresión de un rostro te está diciendo también cómo está ese, ese útero, todo está conectado, el útero con el corazón, fijaros que hay un instituto en... en Estados Unidos sobre la, toda la ciencia del corazón pero todavía no ha salido la del útero está por hacer que mucho hablamos del corazón que pues ya vemos luego del útero pero llegará llegará bueno pues eh, las aportaciones de merelo barberá y serrano vicens es precisamente esta no es decir hay patología el que haya ese do dolor eh, tan intenso es patología pero tiene una parte fisiológica ¿no? entonces precisamente lo que os comentaba de Le ayer su eh, Trascendencia en todas sus investigaciones está precisamente en que observa a la mujer de, de parto no está fijándose ahí y en voy yo a intervenir que te lo resuelvo sino que va a la India y se da cuenta que la criatura sabe nacer y la mujer sabe parir y él no tiene que hacer nada que es lo más importante que se puede hacer en un parto ¿eh? no hacer nada entonces eh, los pulpos, Se si ha descolocado esta diapositiva, vendría a ser también la representación simbólica del orgasmo. Y en todas estas cerámicas en, en Grecia, pues son cerámicas que no hay dos pulpos iguales y eh, es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Bueno. Entonces decíamos lo que propone Casilda para, para recuperar el útero, ¿no? Cuando preguntaba a Alicia, hemos dicho visualizarlo, conocerlo, es decir, su anatomía, su fisiología. Eh, estábamos hablando también, ¿no?, de la trascendencia que tiene el orgasmo como oxigenante, como eh, ablandador de rigideces. O sea, el, el, el orgasmo lo que hace es convertir el útero como en un pez en el agua. Y sin embargo, la represión sexual lo que convierte el útero es un puño apretado qué dolor, no, más grande, todo el tiempo el puño apretado. yo en el colegio cuando era pequeña me puedo asegurar, a ver niñas, no crucéis las piernas o sea, te estaba llegando una información que no entendías para nada pero que era, no te sientas a ti misma, tu, tu feminidad tu interior, la genitalidad es el pecado, esto no lo habéis vivido, y eso que yo me llevaba bien con las monjas, no tengo mal recuerdo, aprendí cosas buenas, pero ese eco que había rodeando nos hacía eh, considerar el placer como pecado ¿no? y hubo que reconstruirse mucho, decir, ¿cómo que pecado? Eh? Las confesiones, los medios espirituales, todo eso, pues no nos benefició, pero bueno, todo se puede recuperar, ¿vale? Hay que tener un cambio de actitud hacia, hacia el placer, ¿no? Entonces sabemos pues, que nuestra civilización ha condenado el, el placer, y fijaros, yo no bueno, tenía este dato, pero me enteré que en 1994 fue cuando se incluyó por primera vez el placer como un derecho humano fundamental y universal. Y digo, ¿pero cómo? ¿Esto fue antes de ayer? Claro, por eso no está en los libros de texto, porque llevan un retraso de unos 30 o 40 años. Pues, no está en los libros de texto. La fisiología del placer. El placer tiene una función autorreguladora. De hecho, cuando se trabaja en el laboratorio, no puede... las, la, las bacterias no las eches un veneno que pues se van para el otro lado. Pero, ¿Pero de dónde es esto? o sea El sufrimiento, además, en vez de ver... En, en Jesús y el, el, en la cruz, el poder de, del perdón, ¿eh? hemos estado todo el, el ensalzar el sufrimiento, ¿no? pero es que viene algo después que no, no hemos ensalzado. ¿no? Es, bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, ya perdonaréis. El biólogo Humberto Maturana dice que somos seres adictos al, al amor, ¿no? desde la biología, desde la perspectiva de la biología. Y ya eh, Kropotkin decía que buscar el placer y evitar el dolor es precisamente la vía general de acción del mundo orgánico. Bueno, este es un ejemplo claro, sabéis, bueno, seguro que lo sabéis, ¿no? Que Amber es la mujer de Nassim Haramein, del físico Nassim Haramein, entonces ella es bailarina y, bueno, pues medita mucho, entonces, claro, pues sí, lleva una vida saludable. Y hay un momento cuando va a tener orgasmo que le da un besito, ¿no? La, eh, Nassim, su, su pareja, y entonces, pues bueno, pues puede ser que llevando una vida saludable, pues se puedan tener partos más saludables, pues vamos a animarnos a tenerla. Bueno, fijaros. El anatomista eh, francés, Paguet, 1575, ya decía, 1575, que la acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con un placer extremo. Llévaselo a cualquier residente ahora eh, de obstetricia y te dice, pero tú de qué vas, si no, que era un anatomista, 1575, y te dice, pero esto qué tal? vale? Entonces se pregunta Casilda, porque yo todo esto lo he aprendido con Casilda, y esto... ¿Qué ha pasado con esta información? ¿A quién le interesa que haya autonosis espástico? ¿Qué pasa después? Buah, esto da una maravilla, ¿eh? Eh, Salir del armario, también nos dice Casilda que es la revolución pendiente. Salir del armario, lleva su tiempo, ¿eh? hay una cosa muy bonita que he descubierto hace poco que seguro que ya se conocía hace tiempo pero esto os la cuento porque resulta que el útero alcanza la proporción áurea cuando estamos en la fase de fertilidad cuando eh, está eh, en el ciclo cuando se está eh, liberando el óvulo qué bonito no la proporción divina la proporción áurea seguro que ya lo sabíais pues me ha parecido también para añadir esa información para conciliarnos con el primer hábitat que ocupamos ¿eh? que fue el útero de nuestra madre la geometría no se estudia en todo el currículum, la geometría a pesar de que antiguamente cuando dábamos más horas los profesores de ciencias naturales sí que estudiábamos la cristalografía de los sólidos, el mundo mineral entraba igual hasta... Yo lo he hecho. Lo estudiado y estudiábamos el mundo mineral, esa perfección de la forma y la geometría pero eso luego ya desapareció, hemos ido a peor en ese sentido entonces a mí todo lo que es geometría me, me, me fascina porque nos está dando muchas claves pero lo tengo todo un poco verde ¿no? en realidad bueno también estas investigaciones son muy interesantes ¿no? que las células eh, procedentes de la, de, del útero tienen capacidad para frenar el, el cáncer o sea, hay una sabiduría orgánica en esas células que es extraordinaria ¿no? todo esto es como muy grande además esto se está haciendo eh, aquí en españa estas investigaciones bueno, os voy a hablar brevemente de la naprotecnología que es una alternativa contra la infertilidad. La naprotecnología lo que trata, cuando una pareja tiene problemas de infertilidad, en vez de mandarle directamente a que vaya a una in vitro, van a hacer un repaso muy a fondo de cómo se puede solucionar ese, ese problema, que siempre está causado por factores ambientales. Entonces desintoxicar, desintoxicar y da muy buen resultado. Antes yo os he comentado ¿no? el ayuno, y el, el, el agua de mar como coayudante, es una maravilla lo bien que, re, que resulta ¿no? ahí tenéis los resultados diferentes que hay en la protecnología según en la parte de aquí sería éxito con las técnicas de fecundación in vitro frente al éxito con las otras lo que pasa que claro mmm, esto se ha convertido ya en una rutina, de esto hablará más Lidia, pero es una llamada de atención, porque realmente si tú conoces tu fertilidad, eh, pues puedes ser más, más dueña también de tus decisiones y puedes eh, concebir y, y tomar conciencia y sabiendo en qué momento eres fértil, en qué momento puedes facilitar el ascenso de los espermatozoides. El mucus cervical es un fluido de vida que tampoco se estudia tú no estudias nunca un curso cervical pero no lo digo solo en los institutos o sea, ¿cómo puede ser que uno de nuestros fluidos que ha consentido y que ha dado paso a que estemos aquí, no le estemos eh, dedicando un estudio a fondo de su bioquímica y también de su biofísica no he encontrado que tiene agua estructurada, seguro que tiene agua estructurada voy detrás del tema, porque ese es un mundo apasionante, claro, es lo que os decía, cuando se van aproximando diferentes ciencias y los más innovadores de cada ciencia, es como que se abre un mundo. Pero intuimos todos que ese mundo está conectado. Todos lo intuimos desde el corazón. Lo que pasa es que necesitamos poner pruebas. Yo estoy harta de las pruebas. Ya. Estoy harta tantos años con pruebas y referencias. Tengo ganas de revelarme. Yo estoy preparando un libro en el que me estoy desquitando de todas las citas. Ahora que no te pueden despedir. Ahora que ah, pues sí. Ah, okay. Sí, dicho, sí, sí, no, esto es así, tal cual. Bueno, pues entonces el mucus cervical su diferencia de consistencia según el momento en el que esté eh, esa mujer y su fertilidad. Tenéis a buenas formadoras aquí, la doctora François Soler sí. Lleva muchísimos años formando para conocer la fertilidad. Yo la primera vez que vine a, a Barcelona fue con la intención de formarme con, con ella y eh, tenéis también pues eso mmm, eh, poca información en internet no, no, poca pensando no. ahora, pero es, pero hay poca información en internet hay más eh, a través de eh, libros, cursos sí, sí, pero bien. es tan sencillo como reconocer el mucus cuando es fluido sí. y elástico como clara de, de huevo y se puede hacer también sobre todo en el aula un trabajo de eh, análisis de qué es el asco porque la reacción de los adolescentes ante el mucus, es tíos ¡oh! ¡ostras, tías, tenéis eso encima! ¡Oh! ¡Madre, o sea, como no teníamos mucho con la, con la regla, y ahora es, y de repente, cuando ellos empiezan a conocer que esa ordenación interna, volvemos otra vez al orden interno, es la que permite, precisamente, que puedan ascender los espermatozoides como por capilaridad. Como cuando pones un terroncito de azúcar en el café una gotita de café y hacen la gotita de café y sube contra la gravedad lo que está permitiendo ese mucus es esto entonces a los chicos varones el, cuando se enfadan mucho les digo no estarías aquí sin el mucus de tu madre ¿eh? entonces ya se tiene un poco que reconciliar porque esto es un tema que está en el trasfondo el rechazo al cuerpo el rechazo a los fluidos Hay un estudio muy bonito que hicieron en una universidad holandesa que mostraba que cuando se está, eh, diríamos, eh, viviendo la sexualidad, el acto sexual, no dan asco los fluidos. ¿eh? O sea, que es un estado ¿eh? en el que no dan asco. Algunas personas sí, algunas sí. Pero ellos demostraban que era cuando menos asco se tenía. vale Vamos a dejarlo así. Luego, fijaros el asco tiene una base fisiológica que te protege para que no puedas ingerir algo que te pueda hacer daño, pero luego tiene un componente cultural tremendo, tremendo, tremendo. ¿eh? pero nos reíamos mucho con esto. Bueno, en fin. Viendo al microscopio, se ve todo este entramado de este eh, mucus, que es el fluido y elástico, sin embargo, los otros no tienen esas eh, características, ya no van a dejar pasar. De hecho, cuando el moco está más seco, más pegajoso, como la mucosidad de la nariz, ¿no?, pues entonces ya no va a dejar paso a los esmatozoides. Reconocer eso, junto con la observación de la temperatura basal tomada a la mañana, te está diciendo perfectamente cuando eres fértil para concebir o cuando eh, eres fértil si lo que deseas es no concebir esto debería estar explicado en absolutamente todos los libros de texto y en todos los centros de planificación familiar se debería incluir porque es muy sencillo pero volvemos a lo mismo es complicado, empieza la gente a decir, bueno, en no, fin, no era el objetivo desarrollar esto, pero sí para marcar la naprotecnología, para unir con lo que luego Lidia nos va a mostrar. Este símbolo está muy bien, el mucus S sería, veis, el que permite, si ponemos aquí un barquito, que sea el hematozoide, que vaya un fluido por aquí. Sin embargo, este otro mucus L, ¿eh? pues serían las, las piedras del río, pero desde luego por aquí se está... ¿Eh? Los canales de, de nado van a seguir por ahí y van a permitir el, el paso. Fijaros que hay veces que me decía una experta en esto, una médica de Zaragoza, dice que hay veces que simplemente con que la mujer beba más agua, no te digo, ahora que no me he enterado de nada estructurada, si es agua estructurada, que esté bien, que haya bailado bien, porque el agua tiene que bailar bien. El otro día en la Contra de la Vanguardia aparecía una entrevista a un granadino que está en Estados Unidos que explicaba, ha diseñado una botella de agua que tiene una forma ovoide. Yo sé que lo veríais, ¿no? Os llamo y entonces esto es bonito porque dice que así las moléculas del agua pueden danzar. O sea, que es que el agua cuando está viva es cuando las moléculas danzan y cuando bailamos nosotros también yo creo que nos debemos hacer viva nuestra agua interior. Cuando vas uniendo todo esto te van cuadrando cosas. Esa forma ovoide. ¿Cómo es el útero? Pues ovoide. ¿Cómo es eh, el alveolo mamario donde están todas las células que forman leche? Ovoide. Por lo tanto, la leche tiene, la leche materna, agua es estructurada. Bueno, bebiendo más agua se resuelven algunos problemas de infertilidad. Bebiendo más agua, algunos problemas de infertilidad, por favor. Vamos a empezar por lo sencillo, ¿no? Bueno.